Con 52 minutos nos trasladamos a pareja y es que allí también se está desarrollando el proceso de empadronamiento. Existen por lo menos 31.000 ciudadanos registrados en, este, en esta región del país. Hasta el día de ayer hemos registrado 31.202 personas, de los cuales 12.844 son nuevos registros y por cambio de domicilio o actualización de datos son 18.358 personas. Por lo tanto, eh, obviamente eh, estamos muy satisfechos hasta el momento por eh, la responsabilidad y el interés que tiene el ciudadano de inscribirse en el padrón electoral. El director del Cerecientari Alberto Meaya también indicó que se reforzará el personal en las diferentes brigadas móviles para ampliar la cobertura, especialmente en la zona rural. Hemos eh, reforzado con mayor cantidad de, de personal los distintos centros de padronamiento. En la primera etapa estamos reforzando con 29 operadores y posteriormente. A partir del 7 de julio vamos a incrementar con, 30, con 28 operadores más. Son operadores que vienen de las rutas que están cumpliendo en el área rural. Están visitando los diferentes asientos electorales. Señaló también que no se ampliará el plazo de inscripción por lo que aconseja a la población acudir a los puntos de empadronamiento para evitar sanciones económicas que oscilan desde los 530 bolivianos. Es importante también indicar eh, a la ciudadanía de que no va haber ningún tipo de ampliación concluye el 14 de julio, así que invitamos a todos los ciudadanos a inscribirse el día de hoy, no esperar el, el último día. Nuestra intención es de, de motivar al ciudadano que esa responsabilidad que tiene como, eh, como tal, como ciudadano, es de inscribirse en el padrón electoral y lo haga en estos días. ¿no?